Están craneados y craneadas soy pues Silva, el Mac, mi tal vez está grabando este año Hoy voy a platicar un poco de la banda y cuál es mi punto de vista de cada uno de ellos como personas y como parte de este, de este equipo que hemos hecho tan padre. Vamos a empezar con el de buen Leo, que es mi compinche en este marco que es las seis cuerdas, hoy también es el guitarrista de, de aquí de la banda. Leo es un muy buen productor musical, sabe un montón de, de armonía, de, de, tiene, tiene mucho conocimiento musical y sobre todo tiene mucha creatividad y mucha paciencia para con nosotros. Yo le he aprendido varias cosas en este tiempo que he estado en la banda y como guitarrista yo le tengo mucho respeto, es un cuate que le echa muchas ganas, que siempre trata de superarse a sí mismo, los hemos entendido muy bien. Me gusta que no tenemos esa rivalidad que siempre hay entre los guitarristas y entre, entre todos los músicos, pero Normalmente entre dos guitarras siempre hay que ver quien toca más, quien toca menos, y que y pues, no, no pasa nada de eso. Una gran persona, yo siento que Leo es, en muchos aspectos, el punto de equilibrio en ciertas situaciones por, por su carácter. El Pipo. Pipo fue el último integrante en llegar a esta banda, nos cayó como anillo al dedo. Pipo, aparte que siempre está de buenas, muy de buenas. Eh, trae siempre una gran disposición para tocar Siempre llega y lo primero que hace es ponerse a, a calentar, a hacer ejercicios Y ya cuando llegamos al ensayo, lo que vamos a hacer y ya está puesto Siempre está buscando nuevos, este, nuevas figuras, nuevos ritmos Me gusta mucho eso de él porque trata de hacer las baterías siempre iguales O sea, no improvisa, o al menos eso creo <risa> Es el, el, el, el niño bueno de este grupo, la abuelita la Tanis. La Tania, pues la Tania es la más joven de nosotros y yo lo que la admiro mucho y me ha gustado mucho siempre de ella es que a pesar de que es la más jovencita y la que entre comillas tendría menos experiencia eh, pues está a nivel de nosotros y pues muy bien o sea, trae un buen rollo en cuanto a conocimiento musical es muy estudiosa, es muy dedicada eh, tiene muy buena técnica como bajista <risa> tiene los detalles a veces porque es muy seria, muy seria, es muy muy seria pero también cuando agarramos el cotorreo es, ay, ay, ay, ese de armas tomar, yo le aprecio mucho, le he agarrado estima y también aquí en, en la banda pues es nuestro contraste con en, en respecto a nuestra imagen, a, pues que hay la única niña en la banda y pues ha integrado muy bien y eso me gusta mucho, es, es ir bien lejos y pues también hace el esfuerzo de estar aquí siempre y aunque a veces se le dificulta, siempre llega y siempre saca la charla. Y eso es, para mí es muy, muy, muy valioso. ¿no? Eh, Charlie, pues Charlie, ¿qué les puedo decir, Charlie? Eh, es mi super carnal de hace muchos años. Él y yo hemos pasado por muchas, buenas, malas. Pues voz, ¿qué les puedo decir? Pues es una gran voz. O sea, para mí es una de las mejores voces que he escuchado en mi vida en cualquier parte de este país. Yo he tocado con un chorro de bandas y de músicos y él está muy arriba, pero muy, muy arriba de, de muchos de los que yo conozco y de los que podían decir que están ahí arriba y que... Pues, eh, yo lo estimo mucho, eh, nos entendemos muy bien para componer. Es una gran persona, que tiene cara de gandalla y de que es culé, pero no, es un panzoto, cabrón. Eh, creo que esta banda, yo lo que siempre se los digo a todos, es que creo que hay ese click especial, que debe haber una banda de... no, no, no de rock, en cualquier género musical, cuando debe haber una agrupación debe haber... Un equilibrio, debe haber un clic debe haber una química y aquí eso sobra. Como todas las bandas tenemos nuestras diferencias a veces, pero siempre eh, hay gran comunicación. Y pues, ¿qué les puedo decir? Cranium es una gran banda, síganos por favor. Eh, suscríbanse al canal, si todavía no están suscritos en YouTube, pueden meterse a, este, a nuestra página que es www.cranium.com.mx Están todas las ligas para todas las redes sociales. También están todas las plataformas disponibles para que escuchen nuestras, nuestras, nuestras canciones, nuestra música. Y pues ahora sí que dedito arriba, campanita, y pues sí, escríbanos y comuníquense y ahí estamos. Mucho horror.